Hey yeah. Esto es fantástico Hoy te dedico mi amor Aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color Quedó gris todo el amor Hoy te dedico mi amor Aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color Quedó gris todo el amor El tiene ¿Qué pasó con nuestro amor? Todo se marchitó Y hoy quiero decir Que sin ti no soy feliz Me muero si no estás aquí Solo quiero verte sonreír Y ahora que ya no estás Solo me queda recordar Y en ese amor que se apagó de repente Y ahora quiero que Dale, sepas mira. Que no me voy a rendir Siempre voy a estar aquí Para ti, tú para mí y aunque me vaya a morir Siempre te voy a decir te amo y quiero pedirte perdón Pues te extraño No puedo olvidar ese amor Siempre que estaba contigo No olvidaba el olor de la gloria Y ahora no puedo sacarlo de mi memoria Fue un honor el haberte conocido Yo para ti soy desconocido Me he quedado herido Pues he cometido el error De pedirle flechas a Cupido Y hoy digo Nuestro amor se quedó perdido Perdido y solo le pido a mi Dios Que me dejes sentir tu calor Por última vez mi amor Me darías el honor de besar tu piel De tocar tu piel Prometo ser fiel Hoy te dedico mi amor Aunque esto ya terminó Ya se apagó ese color Quedó gris todo el amor Hoy te dedico mi amor Aunque esto ya terminó Apago ese color, quedó gris todo el amor.